Son cuestiones que desde el territorio, puesto que el IVA es un tipo general y que además pues, sustenta también pues, buena parte de, de la financiación del Estado y del propio territorio, lo que se puede hacer es, en primer lugar, aparte de tener una fiscalidad justa y que contribuyan más quienes más tienen, en, el, en lo que es el ámbito a la vez, también tener unos salarios dignos. Y es algo que se está reivindicando sistemáticamente por los sindicatos en nuestro territorio, donde hay ejemplos de lucha, como es el sector del metal. Se han conseguido mejoras salariales. Vimos aquí como el SEA, en una comparecencia que hicieron en estas juntas generales hace unos meses, antes del verano, pedían que se les bajaran los impuestos, pero casi ridiculizaban la plataforma de, de propuestas que hacían... La, los trabajadores, al final, gracias a las movilizaciones y a las jornadas de huelga, se han tenido que venir y llegar a un acuerdo. Y planteamos, porque esta moción que hacemos sobre los salarios deriva de una interpelación al diputado general de Álava, que el diputado general de Álava deje de ser el delegado del SEA, empresarios alaveses, en la diputación de Foral de Álava. Y que ejerza de diputado general para todos los alaveses y todas las alavesas. Y eso significa... Querer que las empresas funcionen, nosotras también queremos que las empresas funcionen, pero querer también que los trabajadores y las trabajadoras funcionen, que puedan llegar a fin de mes las familias trabajadoras de nuestro país y de nuestro territorio de Álava. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con unos salarios dignos, se hace pues garantizando que, igual que las empresas están acatando las subidas de la energía, de los insumos, acaten que los trabajadores y trabajadoras, como mínimo, no pierdan poder adquisitivo.